entender cómo convertir todas esas reuniones que generamos, que aprendimos tanto en primera reunión a generarlas, a convertirlas en dinero, en revenue, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? Porque una buena estrategia de prospección, a, a la larga, necesita, del otro lado, una buena conversión, ¿no? Entonces son dos, dos, este, dos amantes que van de la mano, <risa> vamos a decir, uh -huh. sí. y ahora tenemos que, que, bueno, que, que unirlos y, y lograr ese, ese proceso para generar nuevos clientes. Así que... Hoy puntualmente tengo a alguien que hace mucho venimos hablando y tenía y venimos trabajando y tenía ganas de, de, de charlar, que ay, nos va a contar un poquitito, pero es alguien que estuvo trabajando y dirigiendo muchos equipos de, de revenue, ¿no? Y hoy este, en diferentes empresas SaaS. Y hoy, bueno, hoy este, estamos en la parte más de más de consultoría. Así que bueno, eh, les presento a Ariel Anaposchi. Ariel, ¿estás listo para tu primera reunión? Estoy listo para mi primera reunión, sí señor. Bueno, es, excelente. Bueno, contanos primero, eh, para que la gente te conozca, eh, cómo, dónde has trabajado, cómo, cómo es tu trayectoria. Bueno, eh, antes que nada, gracias por, por la invitación. Eh, hace mucho que, como bien dijiste, nos conocemos, y me parece increíble todo lo que eh, lograste con primera reunión, eh, así que felicitaciones. Y... Mmm, yo trabajo en el mundo B2B eh, SaaS hace un poco más de 10 años, eh, liderando equipos de revenue, sobre todo en los últimos años trabajando en todo el punta a punta. Algunas de las empresas en las que trabajé eh, son eh, eh, Restaurando, que ahora de Fork, luego eh, Intraway, Segundo Hogar, eh, Aivo. Cliengo, Properix, TripleX, eh, Triple, X, Triple eh, que es una startup acá en, en Europa, yo vivo actualmente en Madrid. Y eh, siempre eh, en el mundo, como te decía, eh, del de desarrollo de compañías eh, de B2B software y liderando equipos de revenue, a principio eran más comerciales y después... Hace varios años ya, cuatro o cinco años, trabajando en todo el punto a punta. Y también he trabajado como, como mentor en, en algunas organizaciones. Um, así que, bueno, eh, estoy, en, estoy en esto. Excelente, excelente. Bueno, para, y para conocer el otro lado de Ariel, la pregunta que le hacemos a todos los que pasan por esa entrevista, que es, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Lo primero que vendí en mi vida. Eh, estaba hace un rato... Intentando recordarlo, y creo que mira fue eh, cuando tenía 17, 18 años, fue el, el, mi primer mini trabajo que tuve. Y tenía un amigo de mi padre que eh, vendía como un servicio de, de, de eh, seguridad para eh, lavaderos de autos. Entonces, este. Era nichado. el fíjalo, Entonces, iba a lavaderos de autos y les vendía este servicio y les decía, digamos, cosas que tenían que tener en cuenta y demás. Y la verdad es que, imagínate, estaba por el conurbano de Buenos Aires yendo a lavaderos de autos con 17 18 años, a hablar a, a, con, con ellos, y la verdad que fue toda una experiencia, creen. Este, sí. Así que es, eso es lo que lo primero que, que yo vendí. Me encanta, ¿no, Todo el Barro? Yo, yo siempre digo, yo mi, mi primer trabajo así pago o sea, fue de cadete, y era como que esas cosas son las que, ¿viste, posta? Te, te, te curten mucho, te dan esto de famoso calle, ¿viste? Como que los conocimientos no, no adquiridos en, de manera formal, digamos, ¿no? Con, así que, con ah, el tiempo lo ganas y lo capitalizas. Totalmente, totalmente. Parece que no, viste, como que che. Pero, pero sí, no, pero sé. sí. Sí, sí, sí, sí, sí. yo también. He tenido que ir a lugares picantes con un auto un par de veces y como que. Claro. Claro. Llevando el auto de la empresa y como, che, ¿me dejas ver el auto por dentro y yo acelerando? Tipo, no. Sí, Pero no, bueno. estuvo bien, estuvo bien. Bueno, pero bueno, vamos a hablar, de, no vamos a hablar de, de esa etapa que por ahí es para otro podcast. Estar aparte en aparte legal, bastante ya. Claro, ahora. Bueno. Pero te a acordar de muchas cosas, digamos. Seas... Sí, sí, sí. Pero, no, yo lo que, lo que quiero charlar un poquito es, bueno, lo que quiero charlar con vos es que tener una trayectoria muy zarpada en, en revenue, en, en, en empresas SaaS, y acá estamos como un poco ayudando a, a todos esos chief revenue officer, gerentes de venta comerciales, a, a optimizar sus su procesos de venta, y mi pregunta es que, si hay el, elementos que hayas encontrado que dijiste, esto por ahí es algo que descubrí que se hacía de una forma y que en todas las empresas cuando lo apliqué de una forma diferente, eh, cambió sustancialmente y subimos y crecieron los resultados. Totalmente. Eh, yo, yo Siempre que trabajo con, con empresas y, y también con, con procesos de consultoría, siempre digo lo mismo. Eh, no, no creo que haya una sola cosa la que verdaderamente cambia la ecuación siempre hay que tener en cuenta que es un, una composición de variables pero dicho esto sí hay algo que verdaderamente impactó en, en los resultados finales una vez que lo implementé y lo implementé correctamente que tuvo que ver con el desarrollo de la conducción de las demos eh, por parte de, de mi equipo comercial eh, sobre todo cuando estás trabajando con un segmento medio, medio-alto, alto. alto. Eh, el desarrollo de las demos es algo clave para la evolución de las oportunidades en el tiempo. Y, y hay algo que, que aprendí que es importante tener en cuenta. Eh, dos verticales. Por un lado, el desarrollo de las soft skills de... Los vendedores que tienen que ver con el conocimiento del producto, de la solución, del contexto de la industria, el estar en una conversación y no intentando vender, porque al final del día, eh, sobre todo cuando estás en un segmento medio, medio alto, lo que te va a llevar al éxito es ayudar a la otra persona ¿sí? y no, no ponerte en la posición de querer vender. Y por otro lado, tener un conocimiento claro de cómo conducir el orden de la demo. ¿Sí? Entonces, ¿con, con eh, qué, perdón que te interrumpa, con qué eh, es lo que te encontrabas si si me puedes describir, no sé, en muchas empresas donde hayas estado, cuál es el escenario que te encontrabas a la hora de dar eh, los demos? Eh, sí, eso, el escenario que, que veías. Totalmente. Eh, me encontraba muchas veces con comerciales que no estaban correctamente capacitados. Eh, y eso verdaderamente impacta en la percepción de eh, los potenciales compradores. Eh, porque al final del día lo que quieren eh, los clientes o los potenciales clientes es hablar con expertos. Entonces, si, no estás correctamente, si el equipo no está correctamente capacitado, eh, las respuestas que comienzan a entregar eh, son faltas de contenido... Y, y no saben explicar correctamente eh, el objetivo del por qué los vamos a poder ayudar. Y por otro lado, desorden en la construcción de la historia. O sea, al final del día, eh, el, el vendedor tiene que contar una historia y que la historia tenga un orden. Que la historia, la historia tenga un principio y un final, y que eso tenga sentido. Eh, entonces, entre el desorden y los comerciales mal capacitados... Por supuesto, cuando combinas todo eso, ¿la demo sucede? Sí, sí, claro, sucede. El tema es cómo convierte eso, teniendo en cuenta que no están capacitados y que no hay un storytelling y no hay una estructura en la demo. Entonces, dicho esto, decía de la, de la otra parte, por un lado tenía la, el soft skill que tiene que ver con el conocimiento de la industria, el conocimiento de, de, de las soluciones, el producto. Y, y la magia del vendedor, por supuesto, también, que es importante, ¿no? O sea, no nos olvidemos de eso. Hay gente que tiene encanto, que tiene gracia, que tiene... Y eso genera conexión. O sea, no nos olvidemos de acá que también la, la, la, la venta tiene un componente emocional. Cuando, cuando conectás con la otra persona, eh, cuando el comercial logra conectar con la otra persona, hay click, ¿no? O sea, claro. Y utilizar las, esas palabras correctas es claro. Pero sin un proceso, las cosas no escalan. Claro. así sí. Eh, entonces eh, por un lado tenemos la parte de y por otro lado la parte de la estructura en donde lo que me di cuenta es que eh, muchos equipos comerciales o muchas personas de los equipos comerciales no invertían suficiente tiempo para entender eh, el, por, por qué el potencial cliente estaba en esta conversación por qué están conversando uh -huh. conmigo ¿Qué, qué es lo que necesitan, cómo nos podemos ayudar y Verdaderamente ir al fondo haciendo las preguntas correctas. Uh -huh. eh, indagando, entendiendo bien. sí. Eh, eh, y eso a veces lleva más de 5 minutos. A veces lleva 10, eh, 15, hasta te puede llevar 25 minutos. Pero Y si lo entendiste bien, después eh, podés invertir el tiempo correcto en mostrar la solución sobre el, el, el, el dolor que tiene. Y, y, y entendiendo cómo lo podés ayudar a solucionar su problema. Pero invertir... In, incluso ese diagnóstico te ayuda muchas veces a... Bueno, el famoso método SPIN habla de eso, pero es esto de... Muchas veces cuando vos vas a comprar es porque tenés una piedra en el zapato, pero, pero te terminás dando cuenta que a veces lo necesitas más de lo que necesitabas por, por haber tenido un momento de que alguien profesionalmente te haya hecho como reflexionar y decís y esa es la gente con la que querés trabajar después, el que te, te hizo una sí. pregunta, que te dio un insight, o que te, te dio un, un punto de vista que te abrió la, la, la cabeza, y decís, digamos, no solamente es el producto, si, eh, sino también es eh, las personas, y, y el conocimiento que tiene esa empresa, porque transmite la visión de que acá se en buenas manos, digamos, ¿no? 100%, sí, sí, 100%, y, y eso es, es parte también de... Eh, la capacidad de, le, de, de, de la persona que está en la posición de ventas para poder lograr ese tipo de insights. Y, y eso también viene con conocimiento. Eso también viene con conocimiento. Okay. Eh, entonces, eh, entender, tener una, una buena estructura de, para la demo eh, en donde el equipo pueda tener eh, tiempo dedicado a encontrar el match entre el, el problema y la solución. Y de vuelta, me parece importante esto, ¿no? Encontrar el match. No se trata de entender y una vez que te hice la pregunta, me lo dijiste y empieza con, empiezo con un cassette a decir, ah, bueno, tal, sino verdaderamente eh, eh, entender. Y luego eh, eh, tener un, dependiendo de la solución o el producto, pero tener... Eh, Slides que apoyen eh, ¿con, quién, ¿Con quién está hablando La otra con, eh, El potencial cliente no ¿Qui quién, eh, ¿Quiénes somos? Es decir eh, ¿Cuáles son nuestras credenciales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ayudamos a otras compañías? Enfocarse luego En la solución verdaderamente Porque al final del día La gente que compra software Quiere ver el software Eso es muy importante tenerlo en cuenta O sea, uh -huh. querés ver lo que eh, te están ofreciendo y, y lo que, estamos, como estamos diciendo, te puede solucionar el problema, darlo tocarlo, ¿no? O sea, de alguna forma. Y después tener un outcome claro sobre los próximos pasos a seguir. ¿no? Y, y tener eso bien estructurado, eh, verdaderamente generó un impacto luego en el conversion rate, en el desarrollo de las oportunidades, en cómo... Y esto es importante también mencionarlo: cómo se desarrolla la oportunidad y cómo luego, una vez que se convierte en cliente, llega el equipo de Customer Success. Porque si la persona que está en el proceso, liderando el proceso del desarrollo de la oportunidad, lo leira correctamente, con, entregando la información correcta, tanto en la primera demo con, como luego en las llamadas que siguen. Va a llegar mucho mejor preparado para empezar a hablar con el equipo de Customer Success, donde tenga la información correcta, no haya sorpresas, eh, no haya doble mensaje, etc. Entonces, eso la verdad es que eh, requiere training, requiere mucho ejercicio, pero que me ha dado muy buenos resultados. Ah, oh, bueno, no, y no imagino también a nivel motivación de equipo, digo, eh, Tener, digamos, tener un líder que un poco te, te organice en eso, digamos, como que esas cuestiones, digamos, tienen un impacto no solamente en los resultados, sino yo creo que, que en la motivación, no sé si, si fue el caso tuyo, por ejemplo, cuando lo has aplicado. Sí, 100% eh, Yo creo que cuando el equipo ve que estás trabajando con ellos con un objetivo claro y los estás ayudando, de, a mejorar su performance y, y ellos lo ven porque tiene, tiene un sentido lo que les estás diciendo uh -huh. y es importante también esto validarlo eh, y, uh -huh. y es parte de, de de la humildad que hay que tener en el proceso de, de liderazgo ¿no? eh, entender, validar y comprometerse y generar una conexión con las personas que están en tu equipo eh, uh -huh. una vez que eso se logra verdaderamente se pueden obtener un, muchos mejores resultados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 Prometo que no es FAMEO, simplemente trato de aportar contenido de valor. Bien, para, para desnudar un poco estos elementos, vos me dijiste, está el diagnóstico, está, bueno, acompañar siempre con, con una cuestión profesional de una presentación, tener, eh, la, mostrar el producto y después eh, conseguir los próximos pasos. Uh -huh. A ver, por un lado me parece, y dijiste esto, el diagnóstico llevar mucho tiempo, coincido, coincido totalmente y, a ver, desde mi punto de vista esto, muchas veces es como que parece contraintuitivo o uno cuando empezaba a vender decía, yo tengo que mostrar la solución porque tengo poco tiempo y tengo que mostrar, pero justamente eh, ir para atrás y entender la necesidad o buscar que, que la necesidad sea lo suficientemente grande para que sea una oportunidad, este, es, es, es un paso esencial. Uh -huh. en, tu, en tu caso, como organizando estas eh, etapas de, de, esta etapa de diagnóstico. Si alguien que está como queriendo armar su diagnóstico, tenés como, no sé, algunas preguntas, o alguna repregunta, o algo que, que, que, que se dé siempre los diagnósticos, que digas, Chat puntualmente acá, dar una vuelta de tuerca, eh, como no sé, o podés dar, si, si tenés ejemplos que, que te hayas pasado, de, de, de cómo mejoraste algún diagnóstico en una empresa, pero como ir por ahí con algún, alguna una aplicación así, de, de, de, de una mejora rápida de diagnóstico que hayas visto bien común, sí. Hmm. Mira, las preguntas, por supuesto, eh, son eh, en general bastante específicas en relación a la solución o el producto. Dicho esto, creo que eh, parte de eh, la importancia de este proceso de diagnóstico y, y, y respondiendo a tu pregunta es Sí, sí, sí me, me, me dio resultados poder hacer preguntas que no necesariamente eh, estén relacionadas a el, el, el típico problema que pueden llegar a tener que responda a la propuesta de valor del de, eh, eh, el software que estás vendiendo, ¿no? O sea, preguntas más amplias, preguntas más... Eh, no tan específicas sobre necesariamente la propuesta de valor que estás entregando, te ayudan a entender globalmente, no solamente el problema que pueden tener en relación al valor que vos podés aportar, sino a entender cómo hasta incluso lo que vos estás vendiendo puede tener otro tipo de impacto en, el, en la operación de ellos. Sí. Sí. Entonces, ese tipo de preguntas que son hasta un muchas veces más amplias, y que vos decís, pará, no, no necesariamente responden a, a, a la propuesta de valor que yo puedo tener. Te ayudan a, a entender eh, el contexto donde están parados ellos y hasta, eh, inclusive, eh, sí entrega, po, entender cómo podés entregar un valor eh, mucho más profundo desde la solución que vos estás vendiendo. Y eso es algo que... Eh, lo puedo poner como una generalidad que, que, que, que me, dio, me dio buenos resultados. Sí, sí, sí, sí. yo lo, lo que siempre digo es, ahora, yo este año es como que empecé a explorar mucho, por, por primera reunión esto, y, y empecé a vender también, porque empecé a lanzar mis mi SaaS, como muchos saben, sí. y algo que me que, que veo que tiene un impacto gigante es eso, es, yo pregunto siempre cuál es, mi primera pregunta en toda... Reunión que tengo es cuáles son tus dos prioridades y es exactamente tremendo el impacto porque primero sé qué está en la cabeza de la persona no. como, después, <risa> después, después, después. esto esto entonces bueno y hay una siempre hay una prioridad que puedo contribuir muy poco pero la otra empiezo a, a preguntar iniciativas todo etcétera y ahí es donde donde donde veo el valor y donde después conecto lo otro es eso porque vos cuando te empezás a meter y vas al fondo y dices, bueno, esto que llega al fondo se conecta con esto que me dijiste al principio, así que sí, totalmente. Exactamente. Que, como... sí. Pero bueno, fíjate que la pregunta de cuáles son tus dos prioridades, no necesariamente eh, tienen que tener que ver con lo que vos estás vendiendo. Y las prioridades pueden llegar a ser, no sé, ah. reducir el evita, mejorar el levita, o no sé, o lo que sea. O, sí. O... sí, sí. Pero cuando vos entendés qué está en, la, en el top of mind de la otra persona. ¿eh? Uh -huh verdaderamente luego podés conectar mucho mejor los puntos. Sí. Así que... Sí, Ay, creo que... Y te da una visión bastante buena de, de esto, de vos querés que tus ejecutivos tengan unas charlas muy de negocio, ejecutiva, ¿viste? y como que eso lo forma también en entender y o sea, poder hablar de si le vendés a Chief Revenue Officers, bueno, sabés que los Chief Revenue Officers, che, están todos mirando esto, vos no lo estás mirando, tipo como traer ese, ese contenido también está bueno. 100%, 100% y, y eh, creo que cada vez más los procesos tienen que ser eh, consultivos y ir en esta dirección. Bien. Te, después algo que nombraste, Ari, es la demo, de mostrar la solución o mostrar el software. Sí. Pues ahí te pregunto como la tabla de qué sí y qué no. ¿Qué qué, o en tu experiencia, obviamente, con, con tu humildad y todo, ¿Qué funcionó y qué, y qué no, no funciona para vos? Cuando... Eh, mira eh, hay, hay algo que, que es importante, ¿no? Es, eh, por eso estamos hablando de armar una historia, por eso estamos hablando de seguir un proceso. bien Primero hay que mostrar eh, lo que responde a cómo vos podés ayudar a la otra persona, si, sin duda. ¿sí? Y acá quiero hacer un inciso porque... Sobre todo con las soluciones de software que son robustas, que son largas, un error bastante común de los comerciales es empezar a contar todo lo que pueden hacer. Sí, pero voy a hacer esto, esto, esto. Y, y, y, y eso muchas veces lleva hasta media hora, 40 minutos y la gente dice. Oh, eh, con, Te voy a hacer cómo, un video. Claro, <risas> contamos ¿cómo me puedes ayudar? Y ya está. Y, eh, entonces. En, en, eso, ese proceso de diagnóstico tiene que ayudarte para mostrar decir, ok, viste lo que me dijiste, viste que tenías este problema, viste que tenías esta pierna en el zapato, mira cómo te la puedo sacar mira cómo te puedo ayudar rápido, tenemos, primero lo, lo primero que, que, que tiene que hacer el comercial es este pero, dicho esto y volviendo a lo que hablábamos recién, entendiendo estas preguntas que te ayudan a entender problemas generales, que te ayudan a entender otros puntos de vista, que te ayudan a entender los procesos internos de las otras compañías, eh, el conocimiento del software y de industria del vendedor tiene que ayudarlo a decir, ¿y viste que me dijiste esto? ¿Viste que mencionaste esto? También te puedo ayudar con esto. Esto le va a pegar a esto otro. Entonces, ir de lo más concentrado en términos de solución problema a lo otro que va a hacer que la persona diga, ah, ok. Eh, y, y hay algo que seguramente, bueno, de, dentro del, del mundo este de, de, de software y B2B, que es bastante conocido, que es el wow moment, ¿no? Buscar el wow moment. Eh, que la otra persona diga, ah, yo te acabo de decir que tenía este problema y vos me lo estás mostrando en vivo, en este momento, ¿cómo me lo puedes llevar? Entonces, hay que buscar ese momento y decir, wow, ah, wow. Oh. Es esto, sí, sí. ¡ah! Es eso, y lo ves, eso lo ves. entonces sí. el wow moment, es lo que, lo que hay que buscar con el, el proceso de la demo del software. Sí. Eh, me eso. encanta. Es lo, el otro día me dijeron la frase, tipo que me quedé así yo, es lo que estoy buscando. O sea, lo lo tengo grabado porque la grabé porque grabo todas las cosas ahora. Decía, o es lo que estoy buscando, y lo tengo ahí, mandaba el print a mi socio. Tipo, mira, wow, es como. como... Es claro, no, Espectacular. Che, y para el, la última parte de, de, el tema de los próximos pasos, ¿no? Eh, de nuevo, eh, creo que hay muchos mal entendidos de próximos pasos, pero quiero primero escuchar tu, tu opinión para ver, tipo, ¿qué es un próximo paso también? Y si crees, que no es? Sí. Mm -hmm. Sí. Eh... Un próximo paso tiene que ver con, para mí, por supuesto, tiene que ver, que ver responder con una tarea este, que surja de la reunión eh, en relación al desarrollo de la oportunidad. Y, y en este sentido eh, tiene que ver con eh, poder poner en una próxima reunión o en una próxima tarea algo que va a hacer que los ayudemos a avanzar un paso a el alcance del objetivo que fue planteado y eso sí tiene que ver con eh, entregar determinada, puede ser entregar determinada información y, y acordar un, un follow up sobre eso puede ser acordar una próxima reunión puede ser involucrar a más personas del equipo eh, pero, pero sí con, con una, una tarea específica, para poder ayudar al potencial cliente a avanzar y a desarrollar la oportunidad. Eh, y, y eso tiene que ser concreto, eso tiene que ser concreto, y sin caer en, en, en una posición de apurar a, a, a la otra persona, sin querer caer en una posición de eh, ponerlos en un compromiso, sino por el contrario, es decirle, eh, este paso te va a... Nos va a llevar a estar más cerca de lograr el objetivo. Y esa tarea concreta sí tiene que tener, por supuesto, ¿no? deadlines owners y demás. No sé si se hace sentido. No, no. Está bueno, está bueno. Y por ahí, algún... A ver, ¿ustedes solían pedir en la misma reunión, como próximo paso, agendar ya una segunda reunión? ¿O, o no siempre era así? Eh, a, a, a veces sí, a veces no, dependiendo del caso. Eh, uh -huh. A veces sí, a veces no, dependiendo del caso. Hay veces que eh, pedir una próxima reunión cuando la persona te está pidiendo que le entregues determinada información previo a tener la reunión es forzar algo. Es, ahí te pones en esa posición incorrecta. Total. Ahí te pones en esa posición incorrecta, en donde estás queriendo forzar algo. Eh, entonces, si te están diciendo, entregame determinada información y después lo valoramos, asegúrate que esa información que estás armando sea increíble uh -huh. eh, y, y eh, sea correcta y, y la entregues en tiempo y forma. Eh, entonces muchas veces tiene que ver con entregar información o lo que sea, o, o reporte, o muchas veces sí, es, bueno, eventualmente agendemos una reunión. Qué sí. Bueno, está, está buenísimo los, los consejos. Por último, sí, si te voy a hacer dos preguntas más antes de, de terminar la entrevista, que, que la verdad que está, que, que me encanta. Eh, bueno, la primera es si, si hay alguna otra cuestión que, no sé, en este caso por ahí estamos hablando de demos que, bueno, o puede ser a, a líderes, pues por ahí puede ser del lado de la medición, ¿no? Pero al, algo más que Respecto a las demos de ventas, ¿creas que es valorable tener en cuenta, digamos? No sé, puede ser desde la ejecución eh, a un ejecu ejecutivo de cuentas, puede ser de la medición de un, de un líder eh, en este aspecto, nada, algo, algo que, que uh -huh. consideres. Eh, cre creo que tiene que ser un organismo vivo, de alguna forma. Uh -huh. O sea, una vez que te pensás que ya está funcionando, eh, eh, las cosas cambian. O sea, hay algo que está pasando en la industria del software es que las cosas evolucionan, que las cosas cambian, las cosas, hay nuevas tendencias, hay crisis económicas. hay, Entonces, eh, es muy importante estar permanentemente encima de, de cómo esto evoluciona y, ese, y el impacto que está teniendo. No hay que decir, ah, ya hice la demo, hice un playbook, listo, a dormir. Eh, la magia de, de poder ayudar al equipo a mejorar su performance está en Trabajar permanentemente en esto. Yo siempre lo comparo con eh, los equipos de fútbol o cualquier equipo profesional. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué los jugadores de fútbol o los jugadores de básquet eh, son muy buenos haciendo lo que hacen? Porque entrenan todos los días. Dos, tres horas por día. Todo el tiempo entrenan dos, tres horas por día. No dejan nunca de entrenar. Nunca dejan de entrenar. No, no llega un momento que dicen, ah, bueno, voy solamente a los partidos. Tienes que estar todo el tiempo entrenando. Entonces, eh, es clave mantenerlo, mantener el training process activo, uh -huh. live, challengeando, buscando, y mejorando cosas. ¿Cómo, ¿Cómo ahí, te repregunto ahí, cómo detectabas, tipo, no sé si tenías algún método o era más de charlar o...? Che, acá tenemos un punto de mejora, o si vos trazabas por ahí un, un journey de, bueno, esto es el journey de aprendizaje, o, pero me imagino que hay mucho a adaptarse sobre la marcha, ¿no? Bueno, eso cómo vos lo ibas a detectar. Tú? Sí, eh, tener un training process es escalable con, con steps es clave, pero sobre todo también estando eh, en contacto con el cliente y estando en las demos. Eh, yeah. sí. Sí. Una vez que perdiste eso, perdes mucho. Estar en contacto con el cliente y, contacto, y, y estando con eh, las personas de tu equipo eh, es clave. Y también hay otra cosa que, que me parece importante, que es el tema de los roleplays. Que, uh -huh. que, que da resultados también. ¿eh? O sea, a mí me ha dado muy buenos resultados tener roleplays estructurados, armados. Eh, me, me ha dado muy buenos resultados. Bien, yeah, perfecto. Ay, aproveché para, para pasar el chivo mío. Eh, bueno, por último, Ari, y última pregunta antes de cerrar es si... Esta, esta siempre mato, esta, esta nunca la, la anuncio, la tiro medio sorpresa al final, eh, y la gente se se queda, ¿no? Pero es si hay algo que hoy sepas que el Ariel, de cuando empezó, cuando empezaba a vender a los lavaderos de autos, no sabía, que le, le dirías, tipo, che, a nivel profesional... Eh, me tefo en esto que vas a avanzar 15 pasos. Eh, te diría que to todo lo que tiene que ver con la prof profesionalización del proceso de venda es lo que me generó un cambio tremendo en mi carrera. O sea, la, la verdad es que Empezar a trabajar en estructuras de ventas complejas, eh, con muchos stakeholders y con, con mucho trabajo, eh, que tu aprendizaje tenga que ver con poder tener un proceso, estructuras, métricas y, no, y, y salir de la lógica solamente de, de, de, del vendedor de cosas de seguro para lavaderos de auto, eh, es lo que termina haciendo la diferencia, y es lo que me permitió a mí crecer dentro de las organizaciones Encantado. entonces sí, bueno, ahí che, es espectacular la entrevista, me, me encantó charlar, si te quieren contactar eh, no sé, LinkedIn o algún otro o la LinkedIn, comunidad Slack LinkedIn, o no sé. LinkedIn no, eh, la comunidad es la cualquiera de las dos yo estoy dentro de la comunidad de primera reunión y, y voy a LinkedIn cualquiera de las dos bueno, bueno ya lo conocieron entonces Ariel Araposki, consultor con mucha experiencia en